Oye, solo en la subasta veremos a De cómo compra un trastero. Sí, y lo compra, como dice el título de la serie documental, que se llama Solo en la subasta. Lo compra solo y el, susto y el subastador va subiendo el precio. Y vamos a verlo. Este guardamuebles será subastado. Vamos a ver lo que hay dentro. Como veis, hay varias cosas. No se puede tocar ni mirar. Bueno, mirar sí si se puede, pero no se puede tocar. Vamos a ver si alguien ha venido a esta subasta. Eh, empezamos la subasta por 50. ¿Te parece bien? 51, sí. 52, vale. 52, 52, 52, 52 eh, Pero no, no te lo voy a dar así de fácil, así que 2000, subimos a 60, 2000, 65, 65 70, at, 85, two, 90, at, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150, 2000, 200, 2000, 2000, 300, at, vale, pues two, te lo quedas at, por 200. Bien. <ríe> bueno, pues he conseguido comprar este guardamueble por un precio razonable. Um, Uh, lo que pasa es que no ha venido nadie más y, lo, y al final la, el precio ha subido hasta 200, pero es un buen precio sabiendo que lo podré vender a más. Porque hay una lavadora y esto lo podré vender por 100 euros. Y lo otro pues ya recuperaré. A ver qué encontramos aquí. La lavadora que si va bien la venderé a 100. Esto 50. Esto a 20. La tele a 10. Los potes en un total de... ...30 euros, contando todos... ...el mueble... ...20... ...y la ropa, pues... Eh, ...10... ...y el estanador 5... ...el otro colchón, 20... ...y la, la escalera esta, 5... Y, ...y el local, ¿me lo puedo quedar? Claro que sí, lo has comprado tú... Ah, vale, pues el local lo venderé... ...y, y lo venderé a... A 500. Eh, para ultrar. Y, y esto pues a 10. Acuarios TV3XL. De, de Soy Sogequin y Ebre Trainer. ¿Veis todos esos peces? Son las grupis del Rubius. Así que vamos allá. Hoy nos salimos porque es especial detrás de las cámaras. Como veis, estamos haciendo un acuario sobre YouTube. ¿Veis ese pez de ahí? Pues es pelirrojo. ¡Wolas! ¿Qué pasa por pilófilos? Y ese de ahí es AuronPlay. Mirad qué triste que está. Y para el final os reservamos lo mejor. El logo de YouTube iluminado en rojo y blanco mediante leds, espero que os haya gustado este capítulo de Aquarius TV3XL Podéis seguirnos en la web Soy Brett Drainer y hoy empezarás a lo Bestia tenemos... Acabas de perder el tiempo y no la vas a poder recuperar, así que dale dislike a este vídeo y no te suscribas ni nada, adiós